Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo resaltar de forma de forma automática tanto la celda como la columna en Excel. A veces tenemos mucha información y esto nos distrae mucho. Entonces, si yo doy clic aquí, tiene que marcarme toda la columna y toda la y todas las la filas, columnas y filas de esta forma, entonces, eh, vamos a hacer ello, lo único que tienen que hacer es lo siguiente vamos a, guarda, a guardar este archivo como macro, voy a mandarlo aquí a escritorio le voy a poner un nombre, eh, darle por nombre youtube y vamos a, en, este, en donde dice tipo vamos a escoger la opción habilitado para macros libro de ser habilitado para macros, listo vamos a darle clic en guardar, de esta forma que nos va a quedar así aquí, miren cómo se ve, así entonces ya para hacer ello, para hacer la configuración vamos a irnos a inicio eh, formato condicional, nueva regla vamos a tomar esta última opción y aquí vamos a escribir el siguiente comando chi igual, vamos a poner igual, eh, en este caso sería, vamos a tomar la opción fila vamos a iniciar con fila, abrimos y cerramos paréntesis, igual, celda celda, aquí vamos a a abrir, vamos a poner comillas y aquí eh, terminamos con fila nuevamente, cerramos comillas y ponemos el paréntesis, luego aquí vamos a dar clic en formato y en borde, podemos escoger bordes si queremos. Lo ajustamos aquí. Pueden hacer todo lo que eh, corresponda. a Lo que ustedes consideren, pues como quieran, resaltar todo. Quieran eh, configurarlo. Relleno en este caso. Voy a tomar un verde. Eh, también lo pueden tomar. Eh, un verde que no esté tan eh, no tome No resalte tanto las celdas. En este caso, lo voy a hacer así. Y voy a darle clic en aceptar y aceptar, miren que ahí ya me marcó, pero tiene que tomarla todos, listo vamos a continuar y vamos ahora con las columnas nueva regla eh, vamos a hacer nuevamente igual columna abrimos y cerramos igual celda aquí abrimos comillas columna cerramos aquí comillas eh, paréntesis y queda tal cual como está allí aquí vamos a dar clic en formato vamos a tomar otro color y voy a tomar un color que no sea tan fuerte aquí voy a darle clic hacemos lo mismo configuran su borde como ustedes quieran el tipo de letra también lo pueden poner que se vea en cursiva eh, ya eso lo queda a consideración de ustedes vamos a dar clic en aceptar luego clic en aceptar bueno ahora para activar ello vamos a seguir acá vamos a darle clic en administrar reglas y aquí vamos a seleccionar aquí vamos a escoger vamos a, decir, a decirle que es en esta hoja que queremos hacer ello vamos a dar clic aquí borramos ahí bueno, vamos a poner la letra A dos puntos para que nos salgan dos puntos ahí, eh, nos divida aquí esta opción, como pueden ver los dos puntos quedaron allí, y aquí borramos y vamos a poner, vamos a decirle que de la A a la Z, listo lo mismo hacemos acá abajo, borramos aquí ponemos la A, 2 puntos aquí, borramos de la A a la Z, y vamos a darle clic en aplicar miren como resaltó acá abajo y luego vamos a clic en aceptar pero antes de ello les quiero decir que ustedes pueden editar la regla, cambiar el color si no les gusta todo ello lo pueden hacer, listo dan clic en aceptar pero si yo doy clic aquí, miren que no se mueve no, no, tienen que moverse, cierto entonces para hacer ello vamos a dar clic en vamos a irnos a archivo eh, cuenta eh, perdón, eh, Vamos a buscar la opción que tiene por nombre, eh, vamos a darle clic aquí en opciones, personalizar cinta de opciones y van a habilitar la opción que dice, eh, vamos a ver aquí donde está, programador, esto va a estar así, lo activan y dan clic en aceptar, listo, y le va a salir la opción programador, aquí en programador vamos a dar clic, doble clic en visual bus, y vamos a darle clic en la hoja que estamos trabajando. Que tiene el nombre aquí. Miren que es el mismo nombre. Vamos a dar doble clic. Y cuando estamos aquí vamos a dar clic aquí en esta opción. Vamos a tomar esta opción. Y nos va a quedar tal cual como está aquí. Y aquí vamos a escribir un código sencillo. Y ahí ya todo eh, termina. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir app. Bueno es application. Igual no, no, un punto, perdón eh, screen y aquí vamos a poner igual activo y como pueden ver ya nos quedó listo aquí simplemente damos clic en guardar otra vez guardar y ya esto lo podemos cerrar entonces miren cómo funciona aquí si ¿Sí ven que ya donde yo me posiciono me marca tanto la columna como la la fila miren, miren Miren, miren, y si podemos cerrar y al abrirlo nos va a funcionar va a abrir el archivo nos va a funcionar a la perfección aquí damos a habilitar contenido eh, para que nos siga, no nos siga saliendo ese anuncio allí miren que funciona a la perfección eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima, chao chao